Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, nos encontramos esta mañana de agosto aquí en un jardín muy bonito de Valencia que se llama el Jardín de Monforte. Es un lugar no muy grande, pero muy agradable y muy bonito, con fuentes, una arboleda maravillosa y un jardín también muy, muy, muy especial. Bueno, saludos entonces a todos. Quería en primer lugar eh, dar las gracias a aquellos que nos han enviado algún comentario durante, desde, el último, desde la publicación del último vídeo, que son Ernesto Are, Arechiga, que, al que todavía no he contestado porque lo he visto esta mañana, eh, su, su, su, su comentario lo he visto esta mañana. Camilo Torreblanca, Camilo, has enviado varios comentarios muy interesantes todos gracias por, por tu amabilidad y espero que todo te vaya bien guerrera de la vida también alguien que se llama guerrera de la vida bueno espero que esa guerra que quieres dar sea para hacer mucho bien en este mundo guerrera de la vida luego raciel córdoba un amigo ya de el blog, y que también nos envía muchos comentarios. Gracias, Luz Mar Liz Margaret, también. Muchas gracias, Liz. Kempo Mateos. Bueno, Kempo, espero verte mucho tiempo por el blog y que envíes muchos comentarios. Y Alejandra Herrera. Alejandra, igualmente te digo, te espero de vez en cuando por el blog con tus queridos comentarios. Mire, Hoy les voy a hablar de, eh, eh, he, he puesto un título a, esta, a este vídeo que se llama No ir las perlas a los cerdos. Esta frase es, procede de un texto del Evangelio de Mateo que dice lo siguiente. Es un, te, es un texto que está dentro de un contexto en el que Jesús de Nazaret corrige a los fariseos, a los fariseos les da un palo detrás de otro por su interpretación de la vida, por su forma de vivir, porque son unos aprovechados, también ha aprovechado la religión como lo han hecho tantos otros, para, para enriquecerse y para tener el poder, no para hacer el bien, no para ser todo aquello que predica ese Jesús de Nazaret. Entonces, les corrige la, la, la interpretación que ellos tienen de la ley, y él hace su interpretación, luego les desacredita también de una forma muy fuerte, explica también lo que él quiere decir con los que eligen ser pobres, que él para Jesucristo hace eso de ser pobre y da una serie de avisos, y entre esos avisos está este, que, donde está la frase, eh, que yo eh, voy a colocar como el título de este vídeo que dice así, dice, no, de, no deis lo sagrado a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y además se revuelvan y os destrocen fijaos que esta frase, esto tan tan claro y tan contundente Jesús lo dice porque está hablando, les está hablando a los dirigentes de aquel tiempo, a los fariseos y Jesús de Nazaret no se anda con chiquitas Jesús de Nazaret eh, tiene una claridad que todo el mundo le entiende, le entiende muy bien y justamente porque le entiende muy bien y porque él tuvo una confrontación directa con la forma en que ellos tenían de vivir, de interpretar la vida y interpretar lo religioso y lo económico y lo social y todo por eso al final terminan condenándolo y ajusticiándolo por eso, no por otra cosa bueno, pues entonces con esta frase, no echéis las pelas a los cerdos, esto me dio pie para pensar en una experiencia que muchos hemos tenido, casi todos hemos tenido una experiencia, que es, ¿qué nos ocurre cuando damos, cuando ofrecemos algo a los demás? ¿Qué ocurre con eso? Casi todos nosotros tenemos alguna queja, alguna mala experiencia frente a a qué ha pasado, qué se ha hecho, qué ha ocurrido después de tener gestos, experiencias de generosidad en la relación con los demás, ¿Eh? Eh, resulta que hemos acabado algunas veces decepcionados, eh, rabiosos, eh, como diciendo ojalá y no hubiese hecho esto, como que aquello que nosotros hemos hecho no ha sido correspondido con la generosidad del otro. Mire, le voy a poner a ustedes un caso mío, propio. Había un señor profesional que yo le estuve enviando pacientes durante un tiempo largo, años. Y hubo, yo no necesitaba que él me mandara pacientes, tampoco me mandaba. Eh, alguna vez me preguntaba, oye, ¿tienes suficientes pacientes? Pero no me decía, te voy a enviar a un paciente. Bueno, pues durante, en dos motivos, en dos momentos muy concretos, después de estar enviándole de pacientes 15 o 20 años, yo le pedí a él muy claramente que me enviara un paciente, en dos momentos, por una serie de cosas que él estaba haciendo y estaba quitándose a algún paciente, de, o derivando a algún paciente de lo que él tenía. Se lo dije en dos ocasiones, se lo dije claramente. A la segunda vez, recuerdo que estábamos comiendo en un bar-restaurante, y al salir de ese bar restaurante, me dice este señor con el que tenía relación desde hace más de 30 años. Una relación bastante eh, íntima. Yo había estado muchas veces en su casa, él en la mía. Habíamos compartido muchas cosas de tipo personal, de tipo familiar, de tipo profesional. ¿Saben lo que me dijo al salir del restaurante? <ríe> me dijo, oye, Juan... Mira, a partir de ahora no quiero saber nada de ti. Eh, si quieres, públicamente puedes hablarme, pero en privado hemos acabado. Eso me lo dijo a, en la misma puerta del restaurante. Bien, me dejó helado. Me pareció las palabras de una persona mala, de una persona con un fondo malo de una persona que no tiene la más mínima capacidad de la gratitud, de la gratitud. Y al día siguiente, pensando en esto que él me había dicho, que me cogió absolutamente por sorpresa y yo en aquel momento tampoco quise decirle nada, no, quise pensarlo primero para luego dirigirme a recuerdo. Pues al día siguiente le envié un correo en el que le decía, oye mira, eh, me pone triste, el hecho de que nuestra amistad de más de 30 años vaya a romperse por una cosa como esta, que me parece que tiene una fácil solución. ¿Saben ustedes lo que pasó? Que ni siquiera me contestó. Y en todos estos años, desde que sucedió esto, ahora ya 6 o 7 años, no me ha vuelto a hablar. Sí, en alguna ocasión, en algún acto público en el que yo he estado con otra gente, pero nunca, nunca, ni una sola vez, me ha hablado a mí personalmente, se ha dirigido a mí, bien, bien, bien sea que haya, me ha dicho llevamos a vernos para hablar, o bien sea que me haya enviado un correo o me haya llamado por teléfono. Eso no ha sucedido ni una sola vez. Verdaderamente, cuando pienso en el caso de este señor, me parece una eh, me parece una respuesta de una persona bastante psicótica porque además me dijo, fíjese usted qué cosa más psicótica, en público sí, cuando estemos en una reunión, en una conferencia, podemos hablar pero en de privado nada qué cosa más esquizofrénica más de división más esquizoide, de división ¿eh? ¿eh? de escisión ¿eh? Fíjense ustedes y esto esta persona de la que hablo es un profesional que seguramente se tiene por es, eh, bueno, el non plus ultra. Pues de non plus ultra, nada. Es un cínico total. Es un fariseo total, ya que estamos hablando de ese comportamiento de los fariseos. Bueno, así podía contarle muchas pequeñas cosas que también a mí me han ocurrido y estoy seguro que a ustedes también que han salido decepcionados que han salido rabiosos de experiencias donde el otro no solo no ha tenido con ustedes un gesto de gratitud, sino que ustedes han tenido que ir detrás de él para que eh, eh, haga aquello que tenía que hacer, aquello que tenía que hacer. Y por tanto, eh, ha habido una decepción muy grande. A raíz de esto, a raíz de este hecho que, como digo, a ustedes les habrá ocurrido, he pensado un poco en cosas que tienen relación con esto. Mira, como les he dicho otras veces, la experiencia fundamental que fundamenta la estructura humana es la experiencia de la confianza, no es la experiencia del placer. No, en esto creo que Freud se equivocó, lo que realmente hace que un niño, su yo primordial, yo le llamo yo primordial, no ello porque no es tú, no es una especie de energía de fuerza, es una estructura, es un núcleo, es un núcleo. Ese, núcleo. ese núcleo se forma, digamos, se desarrolla, crece a través de una relación de confianza en lo que yo llamo eh, eh, un amor, un amor clarísimo, un amor clarísimo de la madre hacia él, un deseo que el niño vive... Vive de tal manera que hace que esa estructura fundamental, ese yo primordial que hay en él, se desarrolle y tenga también el deseo, sí, el deseo de ofrecer a esa madre un amor incondicional como ella le está ofreciendo a él. Esa estructura de la confianza es la estructura que permite el desarrollo de la confianza, verdadera condición humana, de lo humano, tanto a nivel primario como a nivel secundario, tanto a nivel primordial como a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a cualquier nivel. Eh, esto, esto quiere decir que mm, no podemos pensar en el ser humano como si fuera una tabula rasa. Ustedes saben que ha habido un debate, un debate enorme desde Descartes. Desde que, desde que Descartes empezó con el cogito ergo sum, con su método para buscar una filosofía cierta, una filosofía sin duda, una filosofía matemática, y tuvo luego eh, esa, esa lucha eh, con eh, algunos empiristas, y luego vino Kant y también hizo esa síntesis, ese el a priori, el a posteriori, y le dijo a unos, a, a los rostranoistas, le dijo que no podía no podía hacerse ciencia solo con, el, con la parte racional pura y les dijo a los empiristas que tampoco podía hacerse ciencia con la parte experimental, con la experiencia solo sino que había que unir las dos cosas el a priori, aquello que pone el sujeto y aquello que hay en la realidad, en los objetos y fíjense ustedes que eh, durante toda la modernidad ha habido dentro de la filosofía y dentro del psicoanal y dentro de la psicología ha habido dos vertientes, una, las de aquellos que pensaban que había un sustrato, un sujeto en el ser humano desde que nace y que era el fundamento, que era el cimiento de esa realidad que llamamos ser humano. Otros pensaban que no, por ejemplo, eh, Hume, David Hugh, eh, otros pensaban que no, y empiristas en general, otros pensaban que el ser humano se constituía desde la impresión la impresión, la impresión creaba las ideas y luego se formaban distintas asociaciones de ideas dependiendo de una serie de variables y esto era lo que constituía el ser humano Freud, Freud está dentro de aquellos de aquellos Freud y Nietzsche también en esto, Nietzsche y Freud son iguales al principio aquellos que, que decía que el fundamento era los somáticos no había ahí ni nada espiritual ni nada... Eh, como un sujeto que fundamentara ese ser. Por eso, cuando yo les hablo a ustedes y, y he, he creado esta, lo que yo llamo psicología de ser, la he creado para que ustedes vean que la psicología de ser tiene ciertas diferencias importantes en relación al psicoanálisis. Al psicoanálisis y por eso he querido darle ese nombre. Bien, pues entonces... Ese debate que ha habido durante toda la modernidad, por ejemplo, en la filosofía de la autoconciencia, que, eh, eh, que, ha sido, que ha recorrido los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, etc. Esa filosofía, de la cual han participado casi todos los autores, piensen ustedes en Heidegger, piensen ustedes en Hegel, piensen ustedes en Sartre, es decir, piensen ustedes en un montón de gente, piensen ustedes en Megan y Klein, piensen ustedes en Bion, etc. Todos estos autores desde el área de la filosofía o desde el área de la psicología del psicólogo, han participado de este debate tan importante dentro de la modernidad. Bien, pues entonces yo estoy dentro de aquellos que dicen que sí que hay un fundamento, que sí que hay un sustrato, un núcleo, lo que yo llamo yo primordial, un sujeto, que crea a partir de ese sujeto una subjetividad y que primero vive una experiencia o puede vivir una experiencia de confianza a partir del amor incondicional de la madre y del amor incondicional también del niño y ahí empieza a crearse un sujeto con una subjetividad buena, con una subjetividad que tiene la salud mental en el centro de ella. Si no es así, miren ustedes, yo estoy ahora pensando en un caso. Me acuerdo de un señor que estaba desgarrado por dentro, que estaba sumido en la tristeza, que estaba decepcionado, que estaba, eh, ¿cómo le diría usted?, Como a, con un anhelo infinito de amor, de confianza, de buenas relaciones. Pero ¿qué pasa? Que ese sujeto que había en él en el principio de vida fue destruido. ¿Y ¿Fue destruido por qué? porque no pudo, no tuvo una familia que recogiera aquello que él tenía, ese sujeto, y le diera ese, esa parte que correspondía a esa familia, en ese amor incondicional. Y por tanto, eso había sido destruido y en su lugar se había creado la rabia, la decepción, la tristeza, la soledad, en, en, en fin, un narcisismo exagerado, una disociación, una escisión, etcétera, etcétera. Cuando yo, como ya les he dicho en otro vídeo, yo llegué a la conclusión de ese ser fundamental, de ese yo primordial, porque cuando yo veía esto en los pacientes pensaba, bueno, pero toda esta destrucción que yo veo, ¿qué es lo que ha destruido? ¿Qué ha destruido? Y fue a partir de esa pregunta vista en uno y otro paciente, cuando yo llegué, Darme cuenta de que no podíamos hablar de un ello al inicio de la vida porque no eso no podía dar el resultado que yo estoy diciendo. El ello dice que busca el placer, pero la confianza, la confianza de la que yo hablo, también busca el placer. Tiene que ir. La confianza buena, la confianza de verdad, va unida al placer. Por ejemplo, un niño, que siente el amor incondicional de su madre. Se siente querido, se siente amado, se siente escuchado, siente de mil maneras, siente en su cuerpo, en su, en, en su piel ese amor. Y él despierta también su amor. Porque fíjense una cosa, fíjense una cosa. Una de las cosas más graves que puede ocurrir a un niño es que su necesidad de ofrecer su amor tenga que ser reprimida, no pueda ser dada, porque el objeto no sea adecuado a eso. Mire, he visto en montones de pacientes, he visto en montones de pacientes lo que sufren, porque eso que ha dejado la frustración, la rabia, la decepción, no les, no les puede, no les lleva, no les permite ofrecer su amor. El amor queda bloqueado, por toda esta rabia que hay dentro de ellos, por todas estas proyecciones, por una serie de idealizaciones que en muchos casos son buenas, pero en otros casos son destructivas, por esta especie de mundo alucinatorio que se crea dentro de ellos. Bueno, pues la experiencia de ofrecer el amor en las personas es una experiencia fundamental, es una experiencia decisiva. Si no se puede ofrecer el amor... Que hay en nuestra estructura básica, si no la podemos ofrecer al mundo, a los demás, a, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la sociedad, hay una frustración tremenda. Claro, ustedes se preguntarán en relación a todo esto. Bueno, pero el ser humano. Ah, estoy recordando ahora lo que decía, por ejemplo, Rousseau. Ustedes saben que Rousseau, en el contrato social, allá en el siglo XVIII, en, en pleno siglo de la luz, en pleno sí. racionalismo, decía que el ser humano es fundamentalmente bueno y que es la sociedad la que hace lo malo. En su otra obra, el Emilio, o Emilio el, el, el protagonista Emilio, también eh, esa, eh, o sea, lo, que había, eh, lo que había dicho en, en el Contrato de la Sociedad, lo, o, o, lo digamos, crea, este protagonista Emilio lo argumenta en esta obra del Emilio. Pues, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que yo digo? El ser humano nace con la capacidad de ser bueno, pero también puede ser malo. ¿Por qué? Depende de aquellas experiencias que la vida le ofrece. Porque si la vida le ofrece experiencias malas, puede convertirse en un ser destructivo. En un ser destructivo. Entonces, el ser humano no nace hecho, se construye se hace, y se hace se hace con, una gran, eh, digamos, con un gran desarrollo, necesita muchas ayudas, necesita muchos ejemplos, necesita muchos encuentros, necesita mucha comunicación, mucha interacción, muchas experiencias compartidas, mucha educación para que ese yo primario pueda ir desarrollando ese yo realidad o ese yo más secundario, que se abre al mundo. Por tanto, ojo, no soy de la opinión de Rousseau, no. Yo no digo que el ser humano sea bueno así porque sí y la sociedad le haga malo, no. Yo digo que el ser humano puede tener una experiencia primordial de amor incondicional si de verdad da con un objeto adecuado, pero ojo, esa preambivalencia da lugar luego a una ambivalencia, es decir, ese ser aunque haya tenido esa experiencia, se enfrenta con el mundo. Y el mundo, incluso su propia familia, su propia madre, su propio padre, sus propios hermanos, pueden tener cosas negativas, cosas que le hagan sentir rabia, que le hagan sentir decepción, que le hagan sentir un poco de locura o mucha locura. Y entonces, esa ambivalencia hay que trabajarla en un desarrollo y hay que trabajarla ayudado, ayudado por esa más familia por los demás, por la sociedad, para que ese ser humano pueda ir madurando y pueda ir desarrollando toda la singularidad de lo humano que hay dentro de él y pueda convertirse en un ser amoroso, en un ser generoso, en un ser que sabe relacionarse, en un ser que no convierte a los otros en objetos para sí, sino en objetos en sí. Es decir, el mundo, la realidad, los demás, no son objetos para nosotros, no son objetos con los que nosotros podamos jugar, no. Fíjese esto que ha ocurrido en Estados Unidos ahora, en este, en este pueblo, en esta, eh, en esta ciudad. Eh, fíjese cómo unos señores que tienen una forma de ser, eh, que creen que en la supremacía blanca todavía están con aquello de los esclavos, todavía están con un racismo recapitantes todavía por el hecho de que uno sea negro sea tal, lo miran con un odio visceral enorme, fíjense lo que ha pasado, fíjense lo que ha pasado, como personas que no han madurado, personas que por las razones que sean han llegado a tener ese racismo en su mente, fíjense el mal que pueden hacer. Bien, pero quiero hablarles de otra pequeña cosa. Ustedes dirán, pero entonces los niños son egoístas un niño por ejemplo de dos o tres años cuando tiene un juguete en las manos no quiere que otro niño se lo coja e incluso se lo pide y hace no no se lo da generosamente al pitito ¿por qué Porque si yo les he hablado de esa experiencia incondicional cómo pasamos ahora a hablar de este egoísmo de los niños porque mire el niño puede tener esa experiencia incondicional porque se la ofrecen y eso permite que aparezca en él una confianza también total. Pero cuando surge la ambivalencia, es decir, cuando el niño descubre el mal que hay alrededor, descubre, descubre que él también tiene que desarrollarse, por ejemplo, para convertirse en un... El niño coge ese juguete y no lo quiere dar. ¿Por qué no lo quiere dar? Porque la experiencia del desprendimiento es dolorosa, es la pérdida de algo. Si yo tengo un juguete que es muy querido por mí y lo doy a otro, yo estoy perdiendo algo. Pierdo ese juguete, lo doy al otro y puedo pensar que el otro me lo puedo romper, que el otro tal, que el otro cual. Por tanto, hay una pérdida, hay la pérdida de algo. Por tanto, el egoísmo tiene que ver también con esa experiencia de decir, yo tengo todas estas cosas, puedo disfrutar de ellas y no quiero perderlas y no quiero compartirlas no quiero compartirla. y el niño en un proceso de apertura al mundo cada vez más abierto, como una especie de olas que cada vez se hacen más grandes tiene que aprender a ser humano tiene que aprender la experiencia del compartir la experiencia de dar. y eso lo aprende dentro de un mundo ambivalente donde está el bien, donde está el mal donde es difícil y la experiencia de desprenderse de algo la pérdida de algo supone un sufrimiento y se necesita cierta categoría mental por ejemplo, cierta categoría a lo mejor una madre que ve que su hijo hace una madre bueno un padre dice oye Pablo, mira pues déjale a este niño el juguete, ¿no ves? él también te va a dejar el suyo y los padres ayudan al niño a pasar de ese retener las cosas para él, de esa es sufrimiento porque, porque la experiencia de ofrecer al otro supone una pérdida, el niño lo va entendiendo, el niño va viendo también el placer que hay en dar, en ser generoso, en ser solidario, y va convirtiéndose en un ser generoso en sus sentimientos y en sus pensamientos. Entonces, bueno, eh, lo que quiero decirles es que, en síntesis, es que, el ser humano no es como decía Rousseau. No, no es bueno y la sociedad hace malo. Ahora bien, fíjese una cosa. La sociedad, el mundo externo, sea en una, digamos, micro sociedad, como es la familia, o grupos pequeños, o el mundo en su conjunto, puede ser un mundo malo. ¿Por qué? Un mundo malo es aquel que no nos ayuda a tener experiencias de generosidad. Aquel cuyas estructuras son estructuras que crean dependencia, que crean subordinación, que crean silencio, porque ¿qué voy a decir yo ante mi jefe? ¿Qué voy a decir yo ante aquellos que tienen el poder? Si pueden darme un soplo y mandarme al paro, o quitarme la casa, o, o, no, o dejarme sin nada. Pues entonces la gente... ¿Qué crea? Una estructura de miedo, en vez de generosidad de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura pequeña a través de la cual podemos aprender la generosidad, por ejemplo, la familia, tiene que, tiene, tenemos que desplazarle a la sociedad. Y las estructuras económicas de participación, de compartir, de encuentro, de encuentro a través de lo económico, tienen que ayudarnos. A convertirnos en seres generosos. Una sociedad como la nuestra produce todavía muchas experiencias de egoísmo, de decir, yo me quedo con todo esto. ¿Por qué? Porque claro, si no tienes nada y sabes que nadie te va a dar un soplo en un ojo y sabes que nadie te va a ayudar, ¿qué vas a hacer? Pues si tienes algo te lo quedas porque dices, ah, si yo tengo un euro, me lo quedo para mí, porque el día de mañana, yo qué sé lo que me va a pasar, si no tengo nada para mí, si tengo algo para mí, pues entonces puedo llamar a un médico. Y qué sé ustedes, cómo esos pensamientos que tienen que ver con la estructura social, que tienen que ver con el fundamentalismo, o sea, nos convierten, nos hacen seres egoístas, nos hacen seres que retenemos aquello que tenemos y no lo compartimos con los demás. O sea, mire, a mí a veces me aterra, y digo me aterra, yo vivo... En un edificio donde hay una serie de viviendas, bastante viviendas. A mí a veces me aterra el desconocimiento que existe entre los vecinos. Cada uno está en su casa, en sus cositas, en su mundito, y muchas veces ni nos saludamos, ni nos conocemos. El otro día, mire, el otro día, por ejemplo, me entero, me dice una señora, "Oye, ¿sabe usted que esta señora tiene cáncer?" Una señora que vivía allí en un rayano. Y digo, pues no. Dice, no, es que yo estuve limpiando en su casa, y sé que tiene cáncer, porque yo estaba allí con ella muchos días. Y digo, pues no me había enterado. Bueno, esta señora, yo había intentado, una señora de 55, he intentado frecuentemente saludarla, hablar con ella, y no, no era posible, no, no, me rehuía, no, no, no, ni siquiera me contestaba. Fíjense ustedes cómo a veces sea por nosotros, sea por los otros, las experiencias de compartir algo, no las podemos tener. Entonces, nos convertimos en seres egoístas, en seres que retenemos porque sabemos que esa sociedad que hay ahí no nos va a dar nada o casi nada si nosotros tenemos necesidades económicas, tenemos necesidad por salud, tenemos necesidad por tantas y tantas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigos? ¿Qué tipo de sociedad y qué tipo de individuos queremos hacer? Es pues una sociedad y unos individuos que creen estructuras de todo tipo que favorezcan la generosidad y no el retener y no el egoísmo y no el todo para mí porque sé que luego no, nadie me va a dar un soplo un ojo. Bueno, amigos del blog, eh, este es el vídeo que yo les doy de regalo en estas vacaciones. Por tanto, tómenlo como un regalo de Jasolís, como un regalo mío, en estas vacaciones. Aquí en, en España el mes de agosto es el mes de las vacaciones. Todo aquel que puede se toma unos días más o menos de vacaciones y se va a la playa o a la montaña o se queda en la ciudad, pero está más tranquilo, no trabaja, etcétera, etcétera. Pues tómenlo ustedes como un regalo que les hacemos a ustedes. Y ustedes, si son agradecidos, y es bueno que lo sean, pongan su parte. Mire, por ejemplo, no nos importaría que alguno de ustedes nos enviara algún trabajo. Si es un trabajo que tiene una cierta dignidad, lo publicaremos. No nos importaría que alguno de ustedes nos enviara un vídeo, un vídeo hecho por él, sobre algún aspecto de la psicología. A lo mejor muchos de ustedes, algunos que nos ven, que tienen consulta, que son psicoanalistas, que son psicólogos, pueden hacerlo. Si nos lo envían... Y el vídeo tiene cierta, como digo, cierta calidad. Tampoco vamos a publicar cualquier cosa, hombre. Eso no. Lo publicaremos. colaboren ustedes. Respondan ustedes a nuestra generosidad con su gratitud. Y la gratitud quiere decir que tiene que tener obras. Obras son amores y no buenas razones. Bueno, gracias, saludos. Y hasta pronto.